Y ya estamos de vuelta, vamos con nuestro héroe emprendedor de hoy. sí. Esos héroes que persiguen un sueño, el de mejorar las vidas de los demás y no paran hasta conseguirlo. Nuestro héroe de hoy es Carlos Pérez y su sueño, evitar las fracturas de cadera en las personas mayores, como le pasó a su abuela. Y es que una de las lesiones más graves y frecuentes entre los mayores son las roturas de cadera. Se producen más de 30.000 cada año y el 95% de las lesiones se producen como consecuencia de caídas. Carlos es químico y durante 12 años trabajó en un laboratorio alimentario, pero en 2014 su vida dio un giro. Tras la rotura de cadera de su abuela, decidió que iba a poner todo su empeño y recursos para evitar esas roturas a más abuelos y abuelas del mundo. Así nació Protect el cinturón eh, mágico, un dispositivo en forma de cinturón que ya ha recibido varios premios y que sigue su camino para convertirse en un pre imprescindible de nuestros mayores. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, mariro Bueno, ya he adelantado un poquito eh, pues el Protege, tu cinturón, el cinturón mágico que yo ya conozco unos cuantos años porque ya te uh -huh. llevo siguiendo un tiempo, ahora hablamos de eso nace a partir de una historia personal, la de tu abuela. Cuéntanos un poquito. Bueno, eh, precisamente sufrió una caída eh, y después de algunas investigaciones sobre lo que había en el mercado, pues nos dimos cuenta de que eh, importa mucho la vida de los deportistas, de la gente joven, pero quizá no tanto la de la gente mayor, la de la gente vulnerable, y encontramos pues <ríe> un hueco ahí. Eh, que estaba sin atender. Entonces empezamos a, a, con la ingeniería a darle vueltas a, a, a este desarrollo para proteger la cadera, que, que es lo más Al final importante. volvemos al inicio de todo. ¿no? Uh -huh. eh, se, se nos despierta una emoción, vemos eh, algo en nuestro entorno más cercano, uh -huh. algo que podemos aportar al mundo con nuestras ideas, con nuestro trabajo. Y es ahí donde nuestra cabecita, nuestro gen emprendedor del que yo tanto hablo, se pone a trabajar hasta que eh, a, a, hasta que encuentra el caminito. Eso es. Uh -huh. En tu caso, además, bueno, pues eres químico, trabajabas en un laboratorio y, y decides eh, pues dejar la supuesta estabilidad uh -huh. y ponerte a emprender con todo lo que se ha supuesto en estos 5 o 6 años que ya llevas ¿no? de transición. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, ese camino y qué te has ido encontrando. Bueno... Eh... Hay que decir que la decisión de desarrollar este cinturón tiene mucho que ver con el trabajo previo. Como bien dices, pues era cuestión de dejar la estabilidad y lanzarse a buscar un camino incierto, totalmente sin ninguna garantía. Eh, y eso hay que eh, coordinarlo pues, con las circunstancias personales familiares y bueno pues eh, son eh, retos que hay que superar pero bueno eh, teniendo una idea clara de lo que quieres hacer y como ha apuntado Beatriz teniendo claro que, que lo importante es lo que tú hagas eh, en el día a día lo que está bajo tu control sí que puedes llegar bastante lejos ahora mirando a, a atrás eh, casi da vértigo, y lo mucho que queda todavía. Lo mucho que queda, ¿no? En 2015 empiezan los trabajos de ingeniería, uh -huh. eh, bueno, empiezas a idear en tu cabeza que tenía que haber una solución para que las personas mayores, que, que, que, que bueno, que hemos dado esos datos eh, que son muy importantes, eh, pues pudieran tener una vida mejor y evitar esas fracturas. Cuéntanos qué es Protect sí. y cómo sí. funciona. Pues Protect va por el séptimo prototipo ya. Eh... Estamos viendo las imágenes además. En los anteriores prototipos pues fuimos tratando de probar el concepto, pues eh, que tuviera una sensibilidad adecuada, el material, que costó también mucho encontrar uno, que superase a la competencia por cuanto da un rendimiento comparable como un airbag, pero no tiene sus inconvenientes porque se puede rearmar al instante y sin herramientas, con lo cual eh, no tiene gastos eh, añadidos y sí que puede seguir disponiendo a la persona de esa protección. Y en los últimos prototipos ya conseguimos pues, un algoritmo de caída con el que nos sintiéramos contentos porque da una eficacia muy, muy alta y eso supone tranquilidad para los familiares también. Sin duda, ¿no? El, el, el proyecto se empieza a desarrollar como una spin-off de la Universidad de Málaga. Uh -huh. En estos años, eh, pues muchas personas han pasado por ahí. Yo te conocí con el primer prototipo, sí. que todavía era un artilugio uh -huh. eh, que, que, bueno... Que... Da vergüenza. <risa> bueno Ahora, desde, desde la... <risa> vergüenza <risa> de nunca. Vergüenza nunca, Carlos. Era tu primer trabajo, tu primer uh -huh. prototipo y uh -huh. ya apuntaba Maneras y, y bueno, había mucho que desarrollar, pero llegaste, yo recuerdo cuando llegaste eh, a mi oficina, te vi por primera vez con mm. aquel artilugio eh, que era pues muy aparatoso, ah. pero oye pero ya tenía mucho sentido y ahí fue cuando, oye, pues eh, vamos, hay que apostar por este proyecto sí o sí. Y gracias a eso estamos ahora donde estamos, claro. Aquello fue la, el banderín de enganche o la piedra de toque, o como se quiera decir, pero sí que fue el impulso fundamental para realmente eh, tomar impulso y, y que ya, pues, eh, con el, el apoyo de 18 socios que entraron en el capital, eh, ya he contraído, digamos, una deuda con ellos y, y hay que darlo todo. Eh, desde luego esto ya no hay otra salida que salir al mercado. y que ya no es solo financiera. Ahora hablamos mm. de eso porque esa fue la primera ronda y ahora vamos a hablar también eh, de las próximas, eh, pero bueno, eh, en, este, en este proceso, desde luego, y sobre todo en tu caso, ¿no? Porque además vienes de Granada, uh -huh. eh, de un pueblecito además de uh -huh. Granada, eh, que, que no estás tan, a lo mejor, vinculado con, eh, pues con el ecosistema emprendedor uh -huh. de las grandes ciudades. ¿Es más difícil desde allí eh, rodearte de personas adecuadas para acompañarte en este viaje? Sí se suele decir que hoy que con la tecnología se puede acceder a todo no pero al final son personas son nudos de una red que hay que, que ir tejiendo y al final un negocio sale adelante si tiene en, si cuenta con las personas adecuadas y claro eh, hacer que... equipos es difícil Uf, muy difícil Encontrar eh, gente que se apasione, que realmente le impacte la idea y quiera eh, tirar adelante con todos los riesgos enormes que hay, eh, es complicado. Y efectivamente, yo estoy seguro de que hay mucha gente fuera de Madrid que tiene eh, el hándicap, el inconveniente de la distancia, eh, y... ¿Qué les dirías a, hmm. a nuestros espectadores que estuvieran como tú, pues sí. bueno, pues fuera de las grandes ciudades, queriendo emprender? Sí. Y bueno, en tu caso, ¿te has sentido muy solo como emprendedor? ¿Y qué le podemos decir a otros emprendedores en tu situación? Yo creo que la mejor apuesta es por un mentor. Bueno, tú apostaste por el Campus 360, así es que eh, sí. hiciste muy bien, pero bueno, no, no, no todo el mundo es capaz de pedir ayuda como lo hiciste tú y encontrar ese camino, ¿no? Pero te, te interrumpí así, apostar por un mentor. Sí, porque eh, es de locos con lo difícil que es eh, luchar contra la incertidumbre no aprovecharse de la experiencia de otros. Es como quien dice, eh, no, no soy tan rico como para permitirme el lujo de, de lapidar eh, el dinero. Donde mejor se puede apostar es por personas que ya puedan aportar eh, una experiencia porque eh, no, no, no tiene uno el lujo de poder eh, tirarse muchos años para aprender lo que otros ya han aprendido y están deseosos de compartir. Sin duda, no. tú has sido muy valiente y bueno, queda mucho recorrido por hacer y ahí estamos. Sí. No te puedes sentir solo porque estamos ahí todos apoyándote, sí. estés donde estés. Eh, volvemos a Protech. Eh, vamos a recordar a quién va dirigido eh, uh -huh. nuestro cinturón mágico. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poquito esa evolución. Bueno, eh, eh, Protege es para las personas que viven lejos de sus padres mayores y les preocupa que sufran una caída. Entonces Protege es un EPI, es un equipo de protección individual que funciona como un airbag pero sin sus inconvenientes. Eh, la evolución, eh, ya digo, eh, uh -huh. hemos pasado por siete prototipos, el último de los cuales ya es capaz de comunicarse autónomamente, generar una alerta y con ello pues, aportar tranquilidad a esos padres, a, a, a esos padres y sobre todo también a los familiares que desde lejos, por situaciones de confinamiento o no, puedan estar atentos a que si se ha caído su padre puedan articular una ayuda cuanto antes. Con lo cual el cinturón protege, evidentemente, va dirigido a las personas mayores. El cliente potencial es tanto la persona mayor que quiere comprárselo para sí misma sí. como las familias que Correcto. quieren comprarlo para sus mayores. Exacto. Eh, que bueno, pues al final quieren estar ellos más tranquilos y más sí. seguros, eh, estando seguros ellos. ¿no? Y pensamos también en residencias de mayores. Eso es, ya también tenemos pruebas hemos, eh, eh, en hospitales, ah, donde, en aseguradoras. Eso es. Uh -huh y queremos aportar ahí eh, una parte de análisis de datos de deambulación, porque hay una cosa de la que no se suele hablar, por ejemplo, al prescribir un antihipertensivo a una persona mayor, puede afectar y alterar su equilibrio, de manera que si podemos detectar eh, tempranamente esa alteración, pues estamos eh, favoreciendo la seguridad de esa persona mayor, ya sea que esté en una residencia o ya sea que esté en su casa. Eh, cuéntanos cómo ha sido el año del COVID para Protege y para uh -huh. ti. Pues eh, como decía un socio nuestro, eh, menos mal que no habíamos desplegado las velas. <ríe> y por lo tanto hemos podido ponernos en, en modo seguro, ¿no? digamos de protección, de protección, esperando a que de nuevo pues, eh, el ánimo inversor vuelva y empiecen a despejarse los nubarrones y ya tenemos el camino trazado, planeado, para que cuando eso sea eh, podamos eh, irrumpir con fuerza y con ganas, que es lo que tenemos, muchísimas. ¿Cuándo se puede encontrar el cinturón Protech en el mercado? La pregunta del millón. Yo apuesto por septiembre septiembre de este año ya podemos encontrar el cinturón protest ya lo vamos a poder comprar para nuestros mayores ya está la fase de prototipo cerrada bueno esas eran las primeras pruebas que estamos viendo en las sí, imágenes aún muy joven ese, ese, el cinturón. Sí, sí. es el prototipo 2 ese será el prototipo 2 efectivamente ya no es tan aparatoso ni no. tan verde Exactamente. ahora es mucho más discreto que es sí. lo que pretendíamos y que se pudiera llevar sobre la ropa de una manera normal sí. tú empezaste muy importante esto eh, antes de irnos Carlos, tú empezaste con tus ahorros, eh, tiras de, tirando pues bueno, de las tres Fs que llamamos para empezar, luego cerramos una ronda pequeñita para acabar eh, el prototipo, hicimos un crowdfunding contigo, uh -huh. eh, toda una experiencia para ti, eh, descubrir el crowdfunding, esos primeros 18 inversores que, que ya están en tu capital y ahora estamos pensando en una nueva ronda este es, eh, es tu cámara. Tienes a los inversores del sí. mundo pendientes de ti. Eh, ¿Qué les decimos para que inviertan en tu proyecto? Porque esto es un llamamiento a inversores para invertir en el cinturón mágico maravilloso que va a salvar a muchos ancianos, ancianos personas mayores de romperse la cadera. ¿Qué les dices, Carlos? Enamórale. <risa> Enamorale. Eh... Más allá de los números, viniendo aquí me he encontrado con un amigo y me ha comentado que su madre eh, se ha fracturado dos veces la cadera este año atrás y nos ha contado lo que supone, ya no solamente los gastos directos, sino también los indirectos de atenciones, de modificaciones en casa. Por lo tanto, eh, tiene estas dos vertientes, una económica, que incluso podemos pensar en que el 2,5% del coste de sanidad se va en atender fractura de cadera, pero también... Un coste para las familias, en primer término para la persona, uh -huh. eh, pero también para el resto de la familia por cuanto supone una pérdida de tranquilidad tremenda. Y eso es lo que tenemos abierta, una ronda eh, para poder llevar al mercado después de eh, probarlo ante aseguradoras y residencias eh, que han mostrado ya interés por hacer una demostración y, y atender los primeros pedidos que ya hay. Pues fenomenal, muchísimas gracias Carlos, el llamamiento inversores ya está hecho, ya ves que te vamos a seguir apoyando desde aquí, desde Negocios de Carne y Hueso, desde el Campus 360 por supuesto, muchísimo éxito, muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias Marilo.